Me consumen las horas Vuelve a casa por favor Tú eres la ola Que refresca a mi costa Me erosiono sin tu amor Que me recuerda que tu foto vas a volver. Está en todo el tiempo. Está en todo el tiempo desde tu adiós. Está en todo el tiempo. Quiero llorar pero no. Pasé no el tiempo y tú ni. Tú. that. Oh, oh, Son tantas cosas la en la Cuando para mí si sí, por amor es tanto el tiempo es tanto el tiempo sin tu amor es tan es tanto el tiempo Vuelve pronto, por favor Vuelve Vuelve Vuelve